capítulo de la vida de un bitcoin trader pues ya viste que no solamente me dedico al trading o a hacer videos en youtube sino estoy emprendiendo también en otras cosas por ejemplo la creación de vídeos la creación de contenido digital y espero que te gustó también esta parte de mi día y lo que también viste ayer es algo que realmente a mí me fascina fascina totalmente de, de todo lo que hago viste ayer una persona que está inscrito en mi servicio VIP donde la gente cada mañana se conectan y ven un trader profesional que le dice cómo fue el mercado de cripto ayer cómo supuestamente o tal vez sí va a ser eh, hoy porque pues y por ver el futuro, ¿no? Podemos adivinar, podemos analizar y en base a esos análisis tomar una conclusión o tomar una decisión. Entonces, una persona que está inscrito vino ayer y hablamos, lo invitamos simplemente aquí al departamento y salieron muchas cosas buenas esta persona tiene tantos contactos y me pueda ayudar tanto en, en todo lo que quiero hacer y por otro lado yo también conozco gente que a lo mejor pueden uh, usar sus servicios y pueden generarle a él ventas en su emprendimiento o lo que él hace y de eso se trata eso me gusta tanto simplemente estar viajando por todo el mundo encontrar gente y pues Creo que el universo siempre coopera para que las personas correctas se encuentran en el momento correcto. Y por eso estoy tan encantado de ser un, casi se puede decir, nómada digital. Pero hoy hay algunas cosas que te van a gustar también. ¡Vámonos! Otra de las rutinas que hacemos todas las mañanas, ¿eh? después de hacer el premarket. Tenemos un call de una hora, de 10 a 11, donde los martes y los jueves las do, los doy yo, los miércoles los da Ronnie y los lunes y los viernes los da Gema o, o Teo en este caso. Esto es analizar el mercado eh, desde el punto de vista de precio, de indicadores, es ponernos al día con todas las señales que tenemos vivas para que los suscriptores se, se sientan en todo momento bien asesorados y... y y se den cuenta de que, de lo que ya saben, ¿no? que en este grupo no lanzamos señales por lanzar, sino que las damos seguimiento y... Y esto es un, la rutina diaria, esto... Eh, hoy le toca a Teo, que es del equipo de traders profesionales de Cryptoavances, y estamos viendo el FMT, hemos visto, FTM, perdón, hemos visto Solana y seguiremos viendo en media hora las monedas más relevantes. Hoy es mal día para altcoins, la dominancia sube. Entonces hay que estar tranquilo, ya lo hemos dicho antes, en el corto de antes y nada ha cambiado sí, en una bien. hora, o sea que pues, seguimos igual. No, acércala, acércala. ¿Vamos? Te tienes que acostumbrar. Te, te voy a voy a tienes, tienes, ¿Tienes <risa> que... Eso, es, eso se llama exhibicionismo. Así se llama exhibicionismo. Y no entran al baño porque lo, porque <tose> no, tú, lo cancela YouTube. <tose <tose yo en este momento estoy descargando videos para compilarlos y subirlos al nuevo canal de Ronnie que es un canal para generar como engagement o seguidores para después ahí sí monetizarlo. Eso es, eso es un curso que trata sobre cálculo de probabilidades, ¿sí? Y yo no sabía que tú puedes entrar a la página de Howard y puedes tú um, estudiar a través del internet, tú sabes que hoy es muy normal que están haciendo um, escuela, ¿sí? desde la casa homeschool pero no es muy normal que tú estudias también en una universidad donde tú no estás físicamente, entonces yo me escribí en un curso en Harvard y lo estoy haciendo ahorita para mejor calcular probabilidades. Una zona muy agresiva y ahí va a haber alto volumen de compradores. Es decir, que esa zona que tenemos ahí va a ser nuestra oportunidad de montarnos en el barco de Bitcoin. Pero leo, deseo, deseo es de posicionamiento? Porque yo da, siento que David lo utilizaba para otras cosas cuando trabajamos en, en aquel proyecto. Más para creación de contenido. Sí. Y digamos que la idea de, de, de, de, del tema de. ¿Cómo se llama? Eh, como de estudio más, como de estudio por así decirlo, es que se está moviendo, es Bueno, digamos como para, para copiar, eh, ¿cómo se llama eso? Como copiar eh, algoritmos o tendencias por así decirlo de lo que está haciendo la gente, okay. para saber cómo es que está funcionando. Entonces digamos que se tira unos buenos datos por ahí, unas buenas ideas. una tarjeta y esa tarjeta está recibiendo Bitcoin y luego lo convierte en euros y entonces eh, yo lo puedo sacar o pagar en cualquier lado, mira aquí tengo ahora es aquí 5.900 euros pero está en Bitcoin está en Bitcoin y ahora lo voy a depositar a la tarjeta si ¿Sí? le pongo acá le pongo 1.500 euros, ¿sí? Y ahora me dice, ¿sí? 0.0378 Bitcoin, ¿sí? Y ahorita le digo confirmar y ahorita quiere ver mi cara. Y ahorita dice, he mandado 1.500 euros a esa tarjeta. Perfecto, ahorita, a ver si me el dinero aquí informando. Hasta 400.000 pesos nada más. ¿Estás viendo aquí? ¿Ya me dieron el billetico Y aquí otra vez está mi tarjeta. Pero mi nada más me dan 400 mil pesos, que son ni siquiera 100 euros. Tengo que buscar otro cajero. Lo que te voy a enseñar es, mira. que estás viendo ahorita. Sí, en la tarjeta. Realmente ahorita tendría que Mostrar ATM Que acabo de sacar 400 mil pesos Y entonces ya Cambié prácticamente los bitcoins Por los pesos colombianos Y con esa tarjeta puedo ir en cualquier Parte del mundo Viajar, ganar en el trading bitcoins Ponerlos en la tarjeta Y ya después gastarlos Sacar efectivo Si tú quieres una tarjeta como esta Aquí abajo encuentras una página Donde dice ofertas Y en esta página tienes un enlace y si tú no te sacas la tarjeta entonces te regalan 25 dólares, pero vamos a buscar otro cajero porque esos 400 mil pesos no me alcanzan para nada, Vamos. Ahora voy a ver si en este cajero me dan un poco más de 400 mil pesos. Vamos. es el Banco de la Caja Social, pero, a ver. Oh, 1.9 millones, yeah, ya, <risa> Eso ya es otra cosa. Dan vivienda según el más fregol de, de Colombia. Sí, y ese banquito chiquito aquí me da 1.9 millones. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Aprende algo dinero. Ahorita hago algo que a mí realmente no me gusta. Es... Cambiar dinero en efectivo, yo detesto el dinero en efectivo Y te este dinero en papel Si son euros, dólares o no, no me importa Pero ahorita los tengo que cambiar porque aquí en Colombia No me aceptan euros, voy a checar a cuenta aquí no, Hombre, imagínate eso Querían que yo me pongo tinta en el dedo Y le dejo una huella y por eso Este sistema del dinero-papel y todo ese mecanismo, ese, esta industria financiera va a perder contra Bitcoin. Ya he visto que tan rápido yo muevo Bitcoin, que es internacional, y saco de una tarjeta pues, el dinero que necesito, esa es la razón. Entonces, te conviene mucho de quedarte en las criptomonedas. Bueno, familia, estamos acá ya en la piscina. Son como las 4 de la tarde, eh, vamos a hacer un poco más de ejercicio. Ya que no fuimos al gimnasio, Vamos a subir al depa, eh, acabar de hacer algunas operaciones, algunos trabajos que tenemos pendiente y en la noche vamos a darnos una salida, una escapada aquí en, en la zona de restaurantes de Medellín. Bienvenidos a CryptoAvances y el día de ahora te quiero explicar de una manera simple, rápida, qué es un NFT o lo mismo, un token no fungible. Un NFT, damas y caballeros, hace referencia a algo único. Sirve como si fuera un título de propiedad. Imagínate tú poder tener un título de propiedad de una obra de arte, de una casa, pero no en un papel, sino a través de un token no fungible o a través de un token que es lo mismo. Esto es NFT te van a permitir reconocerte que tú eres el dueño de algún activo. Podemos estar hablando de obras de artes, podemos hablar de propiedades, de activos tangibles y por qué no, como las personas lo han conocido últimamente, de coleccionables, que son estas, obra de estas obras de artes que se han vendido por miles y miles de dólares e incluso millones de dólares en el mercado. Esto es un NFT, recuerda, lo hace referencia a token no fungible, que funciona como algo único, algo exclusivo, como título de propiedad de que tú eres el dueño, el propietario de algo en especial. Ese es el futuro. Espero que este que este video te haya gustado. Nos vemos, una próxima... Nos vemos en una próxima. Nos vemos en una próxima. Pero bueno, bueno. Nos vemos en una próxima cápsula. Bendiciones para todos. Bye bye. Two hours later y otra que que hablen cosas ciertas, no? Hay, hay personas incluso que no tienen resultados pero por lo menos van por el camino correcto pero es que lo que más hay es gente que ni tiene el resultado ni está diciendo la verdad Sí, sería lo mismo si yo ahorita de repente hablo de, de maquillaje de mujeres nada más porque la gente busca maquillaje claramente, tiene ¿eh? es que, sí, que vez, ver, por el mejor ejemplo ¿no? <ríe> sí, sí. pero bueno, esa sí a la moda, pero precisamente eso no quiero. ¿sí? Quiero estar 100% auténtico y 100% que la gente vea que y eso es real. Es cuando una vez sabemos qué quiere YouTube de nosotros y qué quiere la gente de nosotros, es por día, ok, yo hice el video, lo mando a editar, si ¿sí tú tienes gente que lo edita también, ¿sí? El video que hacemos educativo, por ejemplo. Yo no tengo verticales. ¿Cuánto de profit tú, tú esperas para cerrar la operación? O sea, ¿Qué es lo que buscas en cada operación? Son unos son 13 veces. 20. En este caso 20, pero normalmente normalmente son 13, 13, lo que pasa es que bueno. También me gusta subir un poquito si lo vemos. Un poquito de arena, pues ¿Ya están un... en el scalping o no? Sí, la... entre un 15 y un 20% de la operación, del margen utilizado. Ahora estamos en haciendo un... trading aquí en vivo. Estamos en un 4,38, hemos abierto, tenemos compensaciones aquí y aquí por si el precio sí, nos va sí, en contra. Está. Mira. Y ya, pum. Pero tú dime ahorita, ¿está saltando o no? Luna llena, pum. Sin luna, arriba. Luna llena, por bueno, aquí falla un poco, pum. Luna llena. Luna llena, pum, sin sí, luna. Luna llena, pum. Tampoco duda no cierta? Sí. Pues el scalping son operaciones de muy corto plazo, generalmente se utiliza un gráfico de un minuto, lo que quiere decir que las operaciones tienen una duración media de unos 10-15 minutos. Eh, hay que tener mucha disciplina en el scalping porque, porque son operaciones muy justas, se busca poco margen, se busca, como dice nuestra querida Susana, o la Susana, se busca darle pequeños mordisquitos al mercado. Y, de hecho, la estrategia que estoy utilizando es la propia de Susana. Es la, es, eh, Susana es la, la experta en esto y, y seguimos su estrategia como buenos compañeros y amigos que somos. Así que me he metido un fregado aquí en D y DX, que me va, a meter, me va a coger la cuarta compensación. Las compensaciones se hacen cuando el precio te va en contra, vas promediando hasta que se te gira, porque esto viene de una señal consentida, ya filtrada. Y, y vamos a empezar con la sesión de Susi a ver cómo, cómo salimos de esta Mira aquí está ahora Y aquí tiene que llegar para que Yo pueda pagar la cena Mira que me da vergüenza salir en la cámara Es parte del trabajo No, pero lo haces súper bien pues si, si te pena, créeme que te si se... eso es con pena. ¿Te no, lo dices? Sí. No, te lo lo responder sí, bien. La info. Acaba de escapar. Mira, estamos aquí en Medellín. Sí. Eso ¿Sí? ¿Sí nos trajeron ahorita, un carpacho. Vamos a entrar ahorita, A ver cómo es. Y yo sé que tú como, como empresario.. Eso es muy frustrante. aquí tenemos este una buena idea, tenemos este un buen... buen no negocio. ¿Cuánto de que Sabiendo que yo me voy a estar Mira. No, pero para qué. Opa, es agua. Opa, agua con hierba, bueno. No, queremos no no pensaba que es agua ardiente. Ah, este, también es agua, este también es agua. Aquí, aquí nuestro amigo se va a tomar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, es derecho, es derecho. No, pero es en serio. Fondo blanco. fondo blanco. Fondo blanco, fondo blanco. Es fondo blanco. Es agua ardiente. Es como la hierbabuena que tiene. ¿Vas a grabar todo el puto día? <risa> que estamos en un momento de ocio. Claro, claro, está sí, bueno. en el transporte. A mí no me quité sí. eso. Sí, que la a mí me dieron un agua, ¿no? Hombre? A me